Hola amigos, bienvenidos a Las Naranjas del Taller de Corte y Corrección, una nueva novela de Claudia Cortalezzi. ¿Eh? ¿Todavía tiene título ya? ¿No, no tiene título. Tengo una idea, pero no. Una idea de título. Ya vamos por el segundo capítulo y encontramos algo. Miren, en esto no hay contexto que necesiten. Fíjense, Marcia entró en la pieza. Bueno, lo único que necesitan saber es que Marcia hasta ahora es el personaje que conduce la acción, ¿no? no. Marcia entró en la pieza y cerró la puerta a toda esa estúpida provocación. ¿Estás enferma, hija? No, mamá. Capítulo 2, la tintorería. Y dice, a la media siguiente Marcia se levantó temprano. Les quiero mostrar una maravilla. Miren, si uno elimina esta palabra, acá tenemos Marcia, lo tenemos acá, ténganlo eso en cuenta, se la banca perfectamente el sujeto tácito. ¿Cómo, Marcia? ¿El sujeto tácito aun cuando estemos en un capítulo nuevo? Efectivamente. ¿Y saben cómo podemos llegar a saber eso? Miren, en el año estaba por salir Victoria entre las sombras y Ricardo Llorno me hizo un reportaje para Axón. Y me pidió Ricardo, ya hablamos de este reportaje, eh, que les diera algún tip para los escritores principiantes. Y yo le dije que este era el más importante de todos, muchachos. Lean siempre en voz alta sus textos como si estuvieran ante un público. Cada vez que hagan una modificación, relean todo lo hecho siempre en voz alta y desde el párrafo previo. Claro, eso es muy importante. Exactamente. Si hacemos eso, vamos a encontrarnos con que el sujeto tácito efectivamente se la banca. Dice, Marcia entró en la pieza y cerró la puerta a toda esa estúpida provocación. ¿Estás enferma, hija? No, mamá. Dos, la tintorería. A la mañana siguiente se levantó temprano. Iría al textil y pediría que la emplearan de cualquier cosa. ¿Ven, muchachos, entonces, que no es necesario de ninguna manera eh, poner el sujeto explícito? Sujeto tácito que viene de un párrafo anterior, no solamente un párrafo anterior, un capítulo anterior. Claro. Pero como lo relemos en voz alta, vemos que no hay ningún problema en evitarlo. ¿eh? Así que una palabra menos es una palabra menos. qué está del es pulgar arriba? Dale, vamos, con tutti. Bueno, muchachos, como siempre... <risa> uno para cada uno, ¿vale? Como siempre estas cosas se descubren leyendo el, el párrafo previo, ¿ok? Háganlo y van a ser mucho más escritores que antes. ¿Vos te acordás de aquella película maravillosa Million Dollar Baby? Uh -huh. Bueno, había un cartel en el fondo cuando la chica entrenaba, la boxeadora, ya que estamos con los guantes, con el pulgar arriba, eh, la chica entrenaba y había un cartel en el fondo que decía: La diferencia entre un boxeador mediocre y un boxeador y un buen boxeador son las horas de gimnasio, de gimnasio que tiene el segundo. ¿eh? Si yo digo, la diferencia entre un muy buen escritor y uno que realmente todavía le falta un poco, está en las horas que le ponga en la relectura de lo que acaba de hacer, como hicimos nosotros recién, y por eso pudimos cepillar tranquilamente ese marcia ¿eh? que estaba ahí sobrando. Gracias muchachos, le decimos con todo esto que está a ser canal de Corte y cross. Canal Taller de Corte Corfe y Corrección. Vale, hasta pronto, amigos. chao.